como me toca muchas veces explicar Zaragoza Activa el modelo, pues intento hacer, innovar un poco y hacerlo diferente, no, ya que nos dedicamos al tema de la innovación social, sobre todo pues para ...que me parezca divertido... Y, ...y este el título de esta de, de esta ponencia... ...que al final es contar zaragoza voz activa... ...de una forma diferente es... ...un laboratorio es a la ciudad... ...un laboratorio de innovación ciudadana se entiende... ...es a la ciudad lo que la poesía es a la lengua... ...que es una reflexión que, que surgió de un encuentro... ...que se llama Laberinto... ...que estuvimos Marcos y yo... ...y muchas otras personas de, de todo ...además eso fue internacional... ...no solo iberoamericanos... ...sino también gente de Europa... Y, ...e incluso de África creo recordar... Y bueno, estuvimos ahí como reflexionando qué era esto de los laboratorios de innovación ciudadana. Y, y un poco, pues al final, para mí, eh, me parece que hay como una especie de, de conexión entre la poesía y la innovación ciudadana, entre el laboratorio y la ciudad, ¿no? Al final es un, una relación. Y entonces no se me ocurre otra cosa mejor que, que preguntarme para qué sirve la poesía, porque al final estamos preguntándonos también para qué sirven estos laboratorios de innovación ciudadana. Y... A lo largo de la, de la presentación lo he pimentado con algunas respuestas de para qué sirve la poesía de poetas para ver si así nos inspira el hecho de que para qué sirven los laboratorios de innovación ciudadana. Dicho esto, voy un poco aterrizando, porque si no vais a pensar que estoy medio tarumba y no habéis venido para escuchar hablar de poesía o al menos a mí que no que no soy no soy tampoco demasiado docto, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro que está la voz Activa. Lo definimos como un ecosistema de emprendimiento e innovación social. Esto es el, el aspecto que podéis ver en nuestro blog, ¿no? Que es este este mapa eh, de, con tres edificios rojos. Eh, este el principal edificio, que es este que tiene estas dos chimeneas tan características, es la, el cuartel general de Zaragoza Activa, que es una antigua azucarera del siglo XIX, una azucarera de, de remolacha. Nosotros no teníamos la suerte de tener caña de azúcar, como, tienen, como, te, como tenéis aquí por el, por el clima. Y... ¿Eso ha sido yo? Ah, sí. Habrá, eh, vale, habrá sido algo, algún elemento del ordenador. Ah, ya sé lo que ha sido. Ha sido que tengo, luego os lo cuento, la remolacha hacklab abierta y es un logotipo vivo y alguien ahora mismo le acaba de dar de comer. No, es, no, no, no, no os lo vais a creer, pero luego os lo cuento y os lo explico. Bueno, eh, sigo con la, con, la, con la azucarera. La azucarera, bueno, esto además que conocí a una compañera que es eh, también de su madre de Colombia, que en Colombia lo conté. De todo está conectado con el Caribe y es que cuando perdimos la guerra de Cuba dejamos de recibir azúcar de caña de Cuba y el que producíais aquí en, en el sur no era suficiente para toda España y floreció pues una industria remolachera, ¿no? Y, ...y esta es una de las principales azucareras. Nosotros en 2010, os voy a ir contando un poco la historia... Eh, ...pudimos coger este edificio, engañar al alcalde... ...esto es un proyecto del ayuntamiento, yo soy funcionario... ...desde hace 13 años, en 2008 diseñé un proyecto... ...en un contexto de crisis económica, cuando todo el mundo... ...no, en un contexto todo lo contrario, de fiesta económica... ...nosotros estamos en la exposición de 2008, como en su momento... ...en Sevilla 92, y nadie se pensaba que las cosas fueran mal... ...pero yo era un agorero, yo era un agorero... ¿no? y pensaba que la cosa se iba a ir eh, a peor, así que Diseñé un poco este espacio y, y conseguí que el alcalde me diera las llaves en el 20 de noviembre de 2009 y abrimos en 2010. Luego os voy a contar de qué va mucho. El, el segundo edificio que lo abrimos en, a finales de 2011-2012 era las Armas, que no tiene nada que ver porque son unas oficinitas pequeñitas. Ahí tenemos unas oficinas funcionales de 200 metros cuadrados y al contrario que la Azucarera, que es la margen izquierda, pero que es un barrio moderno con un urbanismo pues, como de clase media, etc., las Armas está en medio del barrio más deprimido de la ciudad, que es el barrio de San Pablo, dentro del casco histórico, y forma parte de un ecosistema más global. ¿no? La Azucarera es un edificio regio monumental, de vestigio industrial, y las armas forman parte de un conjunto en la que hay viviendas de protección oficial, un centro cultural, eh, ocho locales para industrias creativas y culturales, y también, bueno, y una plaza interna donde hacemos muchas cositas. Y este tercer edificio, que queremos que sea el tercer espacio que colonizamos desde de Zaragoza Activa es la casa del director que está, también es eh, patrimonio arqueológico industrial, era la antigua casa del director de la azucarera, porque el director de la azucarera en tiempos remotos era una persona mucho más importante que yo, que tenía casa, ¿no? tenía un chaletazo en concreto y esta es eh, la casita, que es un chalet que está a 200 metros de la azucarera grande y que siempre habíamos tenido la ambición de ocuparla y poner en marcha ahí una serie de proyectos que van a complementar todo lo que os voy a contar ahora, ¿no? Y dicho esto, mezclándolo con la poesía, ¿no? Eh, nos dice este poeta que dice Francisco Ferrer Lerín, un laborat, eh, hasta hace muy poco lo consideraba, habla de la, de, la, de la poesía como la excelencia de la escritura y la literatura, pero tras una evolución, ahora entiendo que la poesía como lo que hay más allá de las palabras, de las letras y del lenguaje, es ese elemento mágico sobre el que uno va avanzando cuando descubre el trasfondo de las letras. Y yo creo que está muy conectado con la innovación social, con la innovación ciudadana, porque al final una, una laboratorio de innovación ciudadana eh, sirve para descubrir el trasfondo de la ciudad le hemos pedido eh, yo soy de hacer muy, muchos dibujicos lo que pasa es que no soy nada bueno no, mi mujer es artista, y así que sabe dibujar pero yo no he tenido ese don, así que le hemos pedido a un tipo que hace cómics en Zaragoza, bastante famoso que nos haga un cómic para en, explicar a nuestros hijos y a nuestros abuelos qué es esto del, del ecosistema de emprendimiento e innovación social, y tenemos la sensación de que si antes era lioso, con el cómic ya es imposible no eh, eh, nos ha salido como este cambalache que ya no es eh, un edificio como del 13 Rube de Percebes, sino que es, pues, todo un mapa en la ciudad, en torno a estos tres edificios que en este caso, bueno, pues, los veis aquí. ¿no? Esto es los armas, esto es la, la azucarera y esta es la casa del director que está todavía en proyecto. Con un montón de cosas y de hecho aquí no se, ha, no se termina de apreciar pero quisimos que, que en este mundo de redes pues nos estuviéramos muy conectados ¿no? y aquí pues por ejemplo nos conecta con avión con muchos proyectos iberoamericanos que estamos eh, colaborando en Argentina, en Colombia, en Brasil por ahí me parece que aparece también el Media Lab Prado otros proyectos en La Coruña, en Cataluña, en Euskadi habrá que poner pronto el Media Lab eh, de Granada no y en fin, no, no solo somos lo que hacemos en Zaragoza Activa sino todas nuestras conexiones, todas las cosas que en las que estamos porque para nosotros es como a veces muy complicado explicar qué diablos es esto del ecosistema de emprendimiento e innovación social de Zaragoza activa y ciertamente pues es que es un asunto es un pues un poco es un poco cambalache eh, descendiendo a, a cosas más más prosaicas me voy a poner aquí que es que sube muy lejos si nos acopla y se escucha bien eh, nosotros, ese cómic el que os enseñaba esto, se puede resumir como muy sencillamente en este otro esquema mucho más claro, más limpio ...más diáfano, ¿no? A nosotros nos gusta jugar en una zona de confluencia... ...y de intersección, donde se dan la mano lo público... ...lo privado y lo social, o lo que ahora... ...desde unos años a esta parte se ha empezado a denominar... ...lo común, ¿no? Y que ha... En, en, en, ...los espacios procomunes y que, que han gozado ahora... ...de mayor relevancia gracias a, a estos ayuntamientos... ...que están identificados un poco con, con este concepto, ¿no? Eh, para nosotros ese cuarto sector, ese nuevo, nuevo espacio de, de confluencia, de hibridación, es una zona, eh, es un hervidero de ideas, es una zona muy fértil, donde, donde se van a poder empezar a, a precipitar las nuevas políticas, ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque del, eh, lo, digamos que cogería lo bueno de cada uno de los paradigmas, ¿no? del primer, el segundo y el tercer sector, por eso el cuarto sector, de lo público, pues estaría... ...cogiendo toda la eh, seguridad jurídica que aporta, eh, velar por los intereses generales, eh, en fin, que ¿no? este es lo que garantiza al final los proyectos públicos de lo privado. Pues no nos engañemos, estaría asumiendo su agilidad, su enfoque a resultados, su capacidad de, de innovación y de transformación, sobre todo en enfoque a los objetivos... ...y de lo social y lo común, pues estaría cogiendo la sensibilidad, la capacidad de empatizar la, y la legitimidad. De, de actuar en estos tiempos que corren. ¿no? Eh, el modelo de, de Zaragoza Activa se resume con este, con este dilema. ¿no? Nosotros tenemos esa azucarera, bueno, si la habéis visto, en, ahí se ve esa gran azucarera con esas dos chimeneas. Al final, el modelo de Zaragoza Activa se resume en este dilema. ¿no? ¿Cómo conectamos...? Eh, un chaval de 16 años que entraba por la puerta, eh, que pasaba por ahí del barrio, que no, se, no tiene absolutamente nada que ver con la innovación social, con la innovación ciudadana, menos aún con el emprendimiento. Para, eh, y que nos interesa traerlo cómo lo conectamos con ese otro chaval o chavala de 29 años, de 33 en fin, son supuestos figurados que queremos que acabe montando una empresa, ¿no? porque en este caso a nosotros no, no nos duele decir que Zaragoza Activa, una de las cosas que fomenta pues es que se cree en empleo y que se cree en empresas que, que esa distancia insalvable entre ese gap es lo que nos ha ido, eh, es el, el relato que nos ha permitido ir construyendo la historia de Zaragoza Activa. ¿no? Eh, nosotros tenemos una biblioteca, que es un, eh, la primera biblioteca para jóvenes que hay en España, no existe otra. Se llama Cubit, que es un modelo de la Fundación Besterman que eh, se puso en marcha con bastante éxito en Alemania, en Polonia, en algún otro sitio. Y que nosotros somos los primeros que lo trajimos... A España. Eh, el modelo es que es una biblioteca de la, eh, pública más de la red. Tú te puedes apuntar, aunque tengas 99 años, y encontrarás también 100 años de soledad. Pero eh, tanto la arquitectura como la bibliografía, como la programación de actividades, de la dinamización está especialmente dirigida para jóvenes. ¿no? Y bueno, tiene su discurso propio, su relato propio, su programación propia, porque como que nos es fundamental atraer ese público tan clave, tan determinante, que es la gente joven, a los espacios públicos. Yo no sé, en Granada... Pero en general en Zaragoza, bueno, y me atrevo a decir que en Granada será al 99% igual, las bibliotecas solo se utilizan como centros de estudio, pero han, han dejado de ser espacios relacionales, espacios eh, de producción cultural, espacios de encuentro y espacios de relación. Y esto es lo que pretende la QBIT. Os podría poner muchas fotos, pero al, bueno, al final es un, un espacio como muy atractivo, es muy sexy, lleno de cristales, eh, lleno de espejos, hay por supuesto cómics, videojuegos, en fin guías de viaje, todos los libros que te pueden. Puedes imaginar, como en cualquier biblioteca, pero sobre todo hay música, no es un sitio demasiado cómodo para estudiar y aunque hay personas mayores y pueden entrar todos los vecinos del barrio, pues evidentemente está protagonizada por jóvenes, sobre todo por las tardes y está prestando cinco veces más que cualquier otra biblioteca. Una de las cosas que nos gusta es que entre esos cristales que conectan eh, pues la primera planta con la tercera, porque son como miradores, pues los utilizan los chicos y las chicas de 16, 17 años, 15, no pues para ligar, ¿no? para ver si pasa el chico o la chica que, que les gusta. Y de vez en cuando uno se tropiece y ya se lee un libro y entonces, bueno pues evidentemente, nos ponemos muy contentos. ¿no? Pero como mínimo está lleno de, de chavales y chavalas Y para nosotros esto es como fundamental, porque Zaragoza Activa en este sentido, La Azucarera, el proyecto central de Zaragoza Activa, fuimos pioneros en mezclar políticas de ocio y tiempo libre, en este caso innovadoras, con políticas de empleo y fomento empresarial. ¿no? Dos cosas que estaban históricamente divorciadas, nosotros las fusionamos en un único modelo. ¿Para qué? Pues para que cuando este vivero, que es la parte es la planta de arriba del vivero de empresas, que tenemos 17 box, eh, una foto cachonda que hicimos hace poco, en plan de, de la gente de, de las empresas, aquí, bueno, pues es un vivero más tradicional, en 2010 era más mod, más innovador y más pionero, pero entiendo que en 2017 pues, pues el modelo de vivero se ha extendido por España, hay muchos, me parece que había treinta y pico hace diez años y ahora en el último... Eh, estudio que hay, hay 500 y pico o sea que tampoco nos estoy contando nada nuevo Así que estamos muy contentos de que somos de los terceros, cuartos y quintos mejores de España en, en, pues como en divulgación, en comunidad, en, digamos en las fases previas de, de emprendimiento, de los 500 y pico, ¿no? que, está, que está como muy bien. Y aquí, ¿cuál es la historieta? Bueno, pues un vivero donde las empresas pueden crecer en los momentos más críticos de su vida, que son los dos más uno primeros años, que está demostrado que en esos años es cuando las empresas se van a pique, porque cometen errores, no porque el modelo de negocio fuera malo, sino que pues a lo mejor cogen, eh, asumen gastos que no podían eh, resistir y, y, y palma ¿no? Nosotros lo que hacemos es que la medida de las posibilidades, durante esos años críticos, las empresas estén arropadas, tengan formación, eh, tengan mentoring, tengan tutorización, etcétera. ¿no? Eh, y Zaragoza activa eh, eh, y nuestro modelo eh, va un poco también de esto, ¿no? De. De, ...de algo que está relacionado con la, con la poesía... ...no dice Cristina... Peri, que la segunda función es la del espejo, es el otro lado del espejo, de lo real, abre las puertas para acceder a esa zona de lo íntimo. Pues a nosotros nos gusta pensar que un laboratorio también es un espacio como para intimar, para reencontrarnos y para reenamorarnos. no Ahí están los novios que han salido del vivero o los chavales de 14, 16 años que vienen a la biblioteca Cubit a ligar. ¿no? Un laboratorio ciudadano sería también un espacio donde se debería ligar. Y estaba de cuarto cuando Esteban decía que... Que, el, ...que la infraestructura es importante, ¿no? Un laboratorio no puede ser una cosa que esté ahí lejana en un monte, ahí le doy la razón a Esteban... ...sino que tiene que ser un espacio de relación, de interacción, un hervidero de, de, de relaciones humanas. Eh, y... Y así me permite llegar a este esquema que nosotros eh, lo bautizamos como transiciones blandas a lo largo de 2010, 2011, 2012, que fueron los primeros años de, de Zaragoza Activa, los tres, tres primeros años. Que, y, y la historia de Zaragoza Activa se resume en cómo conectamos esa parte de abajo, esa biblioteca para jóvenes Qubit… Luego incorporamos otro proyecto que se llama Zona Empleo, dirigida a desempleados. Había antes un chico, creo que se ha ido, es una pena, eh, diciendo, bueno, pero al final Granada es la ciudad con más desempleo de, de España, ¿no? Ahí eh, estás tú. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se va a hacer? ¿no? Bueno, pues para nosotros es como muy importante, porque… Eh, yo tengo la teoría de que al final los problemas y los desafíos pues, son prácticamente los mismos ¿no? desde hace muchos años. Lo que propone un laboratorio de innovación ciudadana, si acaso, es una aproximación diferente, ¿no? caminos diferentes. Pero los dilemas son los mismos, no, no nos vamos a inventar unos dilemas nuevos. El principal dilema de al que se enfrenta la, la gente joven en Granada pues, es el desempleo. ¿no? Bueno, pues entre este chaval, esto tiene punterillo, creo que sí, ¿no? Entre este chaval de 16 años que viene a la biblioteca Cubit o este de 24 que viene a zona empleo a ver si se da de alta y esta gente pues que ha montado ya una empresa, que es más mayorcica, etcétera. nosotros lo que fuimos generando fue escalones. ¿no? ¿Cómo salvamos ese gap? ¿Cómo salvamos ese salto? Pues fuimos generando escalones que permitieran que la transición fuera suave, ¿no? por eso el esquema de transiciones blandas. Eh, el primer gran escalón es una orientación clara a las actividades, eventos, talleres, jacatones. ¿no? Eh, esta, por ejemplo, pues es una programación de hace unos meses, un montón de actividades, tres, cuatro actividades todos los días, porque pensamos que las personas, la persona, el individuo, el vecino, el ciudadano, es la principal medida... ...el indicador, eh, la unidad mínima de, de dinamismo de un espacio. ¿no? No, no, el, el espacio no funciona bien, el proyecto no funciona bien... ...si no está lleno de personas. ¿no? Y si está lleno de personas puede funcionar mal... ...pero ya como mínimo eh, algo, algo estarán haciendo bien. Pero está claro que si no hay gente, no hay innovación ciudadana. O sea, no se puede, innovación, no se puede hacer innovación social, innovación ciudadana... ...sin gente, con, con equipamientos vacíos y... Una de las cosas que propone este modelo pues, es revisar los modelos de, de equipamientos culturales equipamientos socioculturales de los 90 y los primeros años 2000. ¿no? Muy orientados, luego al final de la charla hablaré de eso, a la infraestructura, al espacio. El espacio es importante, pero sin duda alguna es mucho más importante el contenido, el software que hay dentro. ¿no? Entonces nosotros nos volcamos muy, mucho a este modelo de menos proyectos estables y más actividades, que por otra parte eh, viene muy bien desde un punto de vista metodológico, porque cuando tú diseñas un proyecto, te cuesta muchísimo diseñarlo, parirlo, formar a la gente que lo va a liderar, etcétera. Y a lo que se pone en marcha, que te ha costado dos, tres años, depende de la envergadura del proyecto, pues el proyecto se ha quedado obsoleto. Y cuando se ha quedado obsoleto, porque el mundo ha cambiado, porque el mundo va a, a toda velocidad. Y encima tienes un problema porque has formado unas personas que por psicología básica van a ser reaccionarios al cambio. ...porque han hecho un esfuerzo... ...de tiempo de desempeño personal... ...en ese proyecto... ...y a lo que pues lo pusiste en marcha... ...el mundo cambió, el proyecto ya se había quedado desfasado... ...sin embargo con un modelo más orientado a las actividades... ...y menos a los proyectos estables... ...a los proyectos monolíticos... ...sino un, un, una vocación más dinámica... ...pues las actividades... ...te puedes equivocar... ...no pasa nada, te has equivocado una actividad... no ...una conferencia que pues que pinchó y tal... ...pues al mes que viene o ya no la repites... ...pero te exige además... Un, ...una tensión de innovación mucho más potente... ¿no? ...con actividades estas permanentemente cambiando el tiro... ...cambiando el enfoque, eh, cogiendo las crestas de la ola... ...de lo próximo que viene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? ¿La economía circular en código abierto? Bueno, pues nos dedicamos a programar eh, sobre estas cosas. Si, si fuera una estructura completamente dirigida a proyectos... ...que era como va a funcionar a la administración pública hasta ahora... ...pues eso lo que te genera es compartimentos estancos... Eh, ...funcionarios reaccionarios... Eh, estructuras obsoletas, presupuestos inamovibles y, y resistencia al cambio. Yo soy funcionario, estoy muy orgulloso de ser funcionario. Eh, ojo, y creo mucho en el servicio público, pero creo que, que precisamente para defenderlo tiene que cambiar. La, el segundo escalón que pusimos en marcha fue un proyecto que se llama Made in Zaragoza, que, que bueno ganó algunos premios y tal, y que aún hoy no nos ha estado funcionando hasta ahora. Me os voy a enseñar la página web porque la verdad es que merece la pena. La red Made in Zaragoza la hicimos cuando nos dimos cuenta que sucedían muchísimas cosas interesantes en la ciudad, muy a pesar nuestro. No, no todos los creativos, no todos los innovadores están en Zaragoza Activa. Había muchas pequeñas iniciativas, arquitectos, artesanos, fotógrafos, diseñadores de moda, que estaban haciendo cosas muy chulas y que estaban eh, sucediendo fuera de nuestro ecosistema. Así que dijimos, eh, eh, pensamos en mutar coger una marca que en este caso eh, integrara a todos, ser un poco, un poco generosos, porque que, que esta marca no fuera Zaragoza Activa, ¿no? el ayuntamiento que de repente lo típico que pone ahí el sello y todo el mundo detrás, no, sino que fuera una, una marca muy de la ciudad, en este caso por eso hecho en Zaragoza, y que representara. Eh, Inicialmente pusimos un poco de moda los mercadillos, generamos una, una estrategia de formación para ellos, pero lo cierto es que lo que mejor ha funcionado hasta ahora es la estrategia online, este blog eh, que es una que es al mismo tiempo retiblog de la gente que está haciendo de la gente que está haciendo cosas chulas en la ciudad, ¿no? Pues por ejemplo, aquí me he metido dentro de, lo de arte y fotografía y tenemos toda toda esta gente haciendo cositas, ¿no? Pues yo que sé, tinta entera, ¿no? ...que es una imprenta muy chula, con la que así muy tradicional... ...con la que hacemos cosas y que la podéis ver aquí. Tenemos 130 y pico, me parece que, miembros adheridos a la red. Y lo interesante es que esto genera un blog que tiene miles y miles de visitas... En el que estamos haciendo competencia a los medios de comunicación tradicionales, porque nos parece que forma parte de nuestra estrategia a proteger y fomentar toda esta economía creativa que está surgiendo desde abajo, ponerla en valor, empaquetarla y hacer una estrategia del famoso este city marketing, pero en, pero pero no de la, no, no de laboratorio sino un city marketing real, ¿no? No do consultoría que te, te hacen unos powerpoints y te cobran 18.000 euros por decirte que te ha creado la estrategia de marca de Granada, sino una, una cosa mucho más humilde, poco a poco, que ha ido creciendo, ¿no? Eh, la gracia es que en el blog tenemos, bueno, pues un montón de noticias todos los días, etcétera, Y empezamos, bueno, empezamos y, eh, y seguimos con blogueros que escribían ya cosas, sus propias bitácoras sobre, yo que sé, eventos, el, este, no sé qué, la inauguración de no sé cuántas, la presentación del nuevo producto, la nueva temporada y tal. Entonces nosotros les dijimos uniros a Made in Zaragoza. Esto que estáis contando nos parece muy chulo. Es esta... Una forma de comunicar en este caso de que te lo cuenta una persona real no no nos copiamos un poco de lo que estaba funcionando en el, en el mercado pero la verdad es que fuimos aquí pioneros en 2012 esto nos lo han intentado copiar alguna alguna ciudad y básicamente Medizalos es un proyecto que que ahora tiene más presupuesto pero en su momento funcionaba con 25 Mil, treinta mil euros, ¿no? que es prácticamente lo que te cobra un consultor por hacerte un PowerPoint y decirte cómo tienes que vender la ciudad. Pues nosotros mantenemos esta estrategia resiliente ¿no? De, desde abajo, etcétera. Eh... Otro de los proyectos que pusimos en marcha para que, eh, para que este esquema de transiciones blandas funcionara bien fue el, el Semillero de Ideas. El Semillero de Ideas, que está es como el día final, es una escuela pública de emprendedores. ...claro, nuestro proyecto de intervención desde Zaragoza Activa ...es un, pues un proyecto de intervención pública, ¿no?... Eh, ...lo definimos como un ecosistema de emprendimiento e innovación social... ...compuesto por personas, empresas, organizaciones sociales... ...y proyectos públicos, pero al final, evidentemente... ...el motor de quien impulsa todo esto es el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y con una clara vocación de política keynesiana... ...de intervención desde lo público en la economía, ¿no?... ...o sea, en fin, hay aquí poco que, o, que, que objetar... ...o poco que clarificar ya me entenderéis... ...es un proyecto que nació en un contexto de, de gobierno del Partido Socialista Obrero Español... ...y que ahora con Zaragoza en común, que es Podemos e Izquierda Unida... ...pues en general lo han, lo han mantenido, lo han protegido y, y sigue adelante. ¿no? Y esto es eh, el semillero de ideas, es la Escuela Pública de Emprendimiento... ...de Zaragoza Activa, hasta que esto existió, que fue en 2011... Pues en Zaragoza eh, la gente que emprendía pues eran o que heredaba la empresa o chavales que pues, se podían pagar 10.000, 8.000, 9.000 euros para una escuela de negocios privada que son lo que los MBAs, etcétera. Evidentemente no tenemos tanta calidad y capacidad de, de formación como un MBA, pero... Tenemos una buena escuela pública de emprendedores por la que salen todos los años 20 empresas. ¿no? De hecho, la que suele ganar eh, la alojamos gratuitamente en el vivero de empresas que habéis visto antes. ¿no? Y, y llevamos ya, me parece que, siete ediciones del de, de, de semillero de ideas, han pasado por ahí 136 empresas. ¿no? Por el vivero han pasado 60 y pico. Eh, en fin, tampoco quiero aburrir con datos. es Por lo tanto, tenemos cierta capacidad de generación. Este, al final cogemos a la gente con ideas y lo que hacemos es formarlas para que esas ideas se conviertan en empresas llegamos a 2013-2016 que es la segunda parte de mi de mi explicación eh, de, de esta evolución del, del modelo de transiciones blandas, de los itinerarios de emprendimiento, empleabilidad y aprendizaje, en 2013 eh, ponemos en marcha tres proyectos 2013 fue una locura de año tres proyectos revolucionarios que cambiarán por completo el rumbo del modelo de Zaragoza Activa si veníamos de, pues de las políticas de empleo, fomento empresarial ya estábamos haciendo innovación y emprendimiento social mezcladas con, con acciones, o sea, con políticas propias de juventud y de cultura, con la biblioteca, etcétera. en 2013 lo cierto es que estos tres proyectos nuevos eh, nos ubican en el eje de la innovación ciudadana y aunque al principio esto era como si fuera un transatlántico, ¿no? el cambio es como de unos pequeños grados, solo de de timón, lo cierto es que años después esos pequeños grados nos han hecho hacer un viaje muy diferente ¿no? nos, nos ha separado mucho del rumbo inicial en el que estábamos el primer proyecto que pusimos en marcha en 2013 que cambió por completo algo activa... fue la colaboradora. La colaboradora es un coworking peer to peer, eh, un, un coworking con banco del tiempo, eh, un espacio de trabajo compartido donde una comunidad de doscientas y pico personas comparten a través de esa dinámica de intercambio de servicios, eh, bueno, pues, pues sus conocimientos. El diagnóstico era el siguiente, ¿no? Teníamos espacio. ...teníamos la generación mejor formada de la historia... ...en 2013 había una crisis de crédito... ...increíble, los bancos no daban ni un duro... ...por más que dijeran lo contrario, no daban ni un duro... Y doy fe, porque nosotros... ...entre otras cosas, lanzamos empresas a los bancos... ...y nos venían y nos decían que no había dinero... ...y en general, bueno, pues había una sensación... ...de frustración muy grande, ¿no? 2013 es el pico de desempleo, de, ju de juventud... ...que llega al 60%, una cosa insufrible... ...que en el sur todavía lo conocéis más que en Zaragoza... ...que tampoco se libró en absoluto, ¿no? Así que nos inventamos algo que ya funcionaba en el mundo... ...pero lo combinamos, que son los coworkings se estaban poniendo de moda y los bancos del tiempo. Cuando los genios de, que definían las políticas activas de empleo eh, decían que había que mirar Silicon Valley a Shanghai, que estaba muy bien, Shanghai, eh, nosotros eh, eh, mirábamos hacia Grecia y Argentina, ¿no? que llevaban años y años de crisis, que se parecían más a nosotros y que por idiosincrasia, por lo latino, por lo mediterráneo, tenía más similitudes con España. Y ahí vimos cómo florecían proyectos muy de innovación ciudadana, de redes sociales, de auto apoyo monedas locales, bancos del tiempo, etcétera. Bueno, y así eh, creamos la colaboradora. La verdad es que da como para os contara eh, mucho de este proyecto... ...os voy a poner un, un vídeo brevemente que, que explica un poco el, el modelo. Este es el vídeo que, que presentamos para los premios EuroCities que os he de decir que finalmente lo ganamos, y se lo ganamos además a Helsinki y a Niza, ¿no? que estábamos en la final, la verdad es que es un premio con bastante prestigio, uno de los premios de los galardones así de proyectos urbanos más importantes de Europa, por lo tanto del mundo, y lo ganamos, hay tres categorías, lo ganamos en cooperación, y bueno, sobre todo esa satisfacción de ganárselo a Helsinki, ¿no? que es de repente toda la vida estudiando los modelos de Helsinki, los, las políticas públicas socialdemócratas del norte de Europa, poniéndolas cada dos de empleo, y ese momento ¿no? que llegas a la Champions League y le metes un gol de cabeza, no se sabe cómo, y ganas, así que fue como muy bonito. Os voy a poner el vídeo que, que hicimos. Esta es una historia sobre In 2013, there was a high level of youth unemployment in Zaragoza. It was in this setting that Zaragoza Activa launched La Collaboradora, the first P2P co-working space that promotes a collaborative economy based on a time bank. At La Collaboradora, each member works on their project and receives help to launch their career, with the promise of giving four hours of their time back to the community there by offering services or knowledge to other members or to La Collaboradora itself. For example, these four hours can be used so that Anna, a graphic designer, can design a logo for Fernando and for Fernando in turn to give Nacho advice about social networks or for Nacho to offer a photography course open to the whole city. Since it launched three years ago, 250 people have taken part in 8048 collaborative hours 283 courses have been offered and there is the truth we have collaborated on charitable projects and receive requests from all over the world to replicate this municipal venture based entirely on a sharing economy local La laboradora has managed to prove that together con colaborar, podemos generar riqueza económica sobre la base de un raso cooperativo y apoyado para hacer el mundo un lugar mejor. ¿Se acuerdan? Ahora mismo, con este proyecto, estamos, por ejemplo, asesorando al gobierno de Santa Fe para, de Argentina, porque quieren replicar el, la colaboradora con el mismo nombre y todo en Santa Fe y en, y en Rosario desde Brasil también están interesados en el modelo, desde el gobierno de Colombia, a los catalanes estuvimos asesorándoles durante un año y al final nos hizo una jugarreta y le cambiaron el nombre porque los responsables políticos o técnico-políticos de ahí no les gustaba la idea de, de, que, de copiarse de algo de Zaragoza, No, no. y eso que nosotros siempre reconocimos que eh, le llamamos Zaragoza Activa por Barcelona Activa, no, no, no, no, no se nos se ocurrió otro nombre mejor, pero no les gustó eso de copiarse algo de Los Baños, Estamos también con los vascos, que son mucho más generosos, y hay varios eh, pueblos, ya sabéis que los pueblos del País Vasco son muy... Bueno, en Andalucía también, es que en Aragón es donde los pueblos no son muy pequeñitos, ¿no? pero en Euskadi, también en Galicia, y bueno, en fin, es un proyecto que ha tenido como... Es el alma mater de Zaragoza Activa, es el, el corazón que bombea un poco eh, gente a todos los lados, si acaso... Extenderme solo en el modelo de gobernanza, que es, es particularmente eh, singular, y es que esto es una asamblea de la colaboradora. ¿no? En la colaboradora eh, hemos generado como un, una dosis de autonomía grande, una asamblea donde todos los miembros, más de doscientos y pico, van los que van ¿no? a las diferentes actividades, deciden con soberanía eh, qué es lo que sucede en la colaboradora. Es verdad que Javi, que es este que está aquí, es funcionario y de mi equipo, en mi mano derecha, y hace pues, de facilitador y de, y de coordinador, pero pues toda la asamblea elige una junta gestora, que están compuestas por los conectores, hay un conector de comunicación, de banco del tiempo, de dinamización, de formación, hasta 7-8, y esos generan grupos de trabajo… Eh, en fin, la verdad es que, que es como tener una especie de micro 15M dentro de, de la azucarera, dentro de Zaragoza Activa, y nos gusta mucho que, que esas, esas dos lógicas cooperan. Hay un sentimiento de pertenencia muy grande, tanto que esto no es cuando ganó el Madrid la Liga, sino que es cuando ganamos el EuroCities Awards. Eh, nosotros es, había, estábamos cuatro personas en Milán, y nos pusimos muy contentos y tal, pero la fiesta real fue en Zaragoza Activa, en la Azucarera y esto es la gente de la, de la colaboradora, vamos, que como si fuera pues es una final de fútbol y nos gusta mucho la foto porque significa que hay un grado de, de identificación de pertenencia, de apropiación del proyecto y, y es que es así, ¿no? Bueno, dentro de la colaboradora la verdad es que da para explicar muchas cosas hay eh, unos mm, proyectos que se llaman el reto social que son que ha, que ha saltado ya la propia logic de la colaboradora y se y se coopera con la ciudad, hay unas cosas que se llaman las coformaciones, y es que una parte de la programación de Zaragoza Activa la lideran personas de la colaboradora dentro de ese crédito de cuatro horas que tienen que dar al mes y, y ya, no, ya no solo soy yo que le, que le explica eh, yo que sé, Wordpress a Marcos, sino que soy yo que le explica Wordpress a 20 personas y esas 20 personas no solo son de la colaboradora sino que son ya de toda la ciudad ¿no? bueno eh, además de la colaboradora, ponemos en marcha otro otro proyecto, que es el ZINZAC Las Armas. El ZINZAC... Eh, es el Laboratorio de Innovación Ciudadana eh, y Vivero de Comunidades de Zaragoza Activa. Es como la parte más de laboratorio ciudadano nuestro, eh, eh, la parte también más guerra más experimental, más de reflexionar, etcétera En 2013, además el CINZAC, eh, digamos que ocupa las armas, que es ese segundo equipamiento que os decía, que estaba en el barrio de San Pablo y que es más pequeñito, 200 metros cuadrados, pues desde hace, desde hace un, casi tres años lo dedicamos como exclusivamente a estos temas de innovación ciudadana. Y dentro de aquí pues hacemos diferentes cosas pues por ejemplo, hacemos laboratorios hemos hecho hicimos en 2014 un laboratorio muy chulo que se llama 2034 que me recuerda a lo de 2031 de Granada y nosotros juntamos a 10 personas para definir, e imaginar cómo sería Zaragoza dentro de 20 años ¿no? o hemos hecho con conexiones improbables laboratorios de empresas más artistas, en la 5.5, en fin, estamos en, un poco en esa dinámica. Tenemos nuestra propia Zaquipedia, ¿no? la, nosotros le la llamamos a Zaragoza Activa, ZAC, ZAC, y tenemos la Zakipedia, que es como una, una, una enciclopedia nuestra, luego os cuento un, un, un, el concepto que más éxito ha tenido de la Zakipedia. Y, y tenemos... bueno. ...tenemos también desde hace dos años, que era la foto que os quería enseñar... ...que os enseño, los grupos residentes... ...los grupos residentes que tenemos ahora mismo seis... ...son espacios de confluencia de ciudadanos... ...pero también con lo público, en este caso con el Ayuntamiento... ...con Zaragoza Activa, para investigar y producir cosas... ¿no? ...se parecería un poco a la experiencia que vosotros acabáis de realizar... ...lo que pasa es que nosotros lo hacemos de forma permanente... ...y les damos muchísima autonomía, tenemos ahora mismo seis... Este, eh, bueno, no están en orden, pero creo que el primero fue el eh, hackeo urbano de espacios, el HUS que es eh, nació un poco de gente de arquitectura y tal, que era bueno pues esta mirada de cómo hay que reapropiarse el espacio urbano, ahora que todo se ha privatizado, todo lo, todo lo común, cómo podemos volver a hacer una ocupación legítima y productiva de la ciudad. ¿no? Eh, el tráfico de ideas desde una aproximación más cultural son ideas como para mejorar la ciudad, ahora están trabajando mucho con colegios. Eh, pusimos en marcha también el mapeo colaborativo, que es un grupo que nació de... De, ...de la Universidad de San Jorge, de la gente de geografía... ...con el te, todo el tema de la tecnología de OpenStreetMap... ¿no? ...de cómo hay que volver a reapropiarse el poder de los mapas... ...no dárselo a Google, porque si se lo damos a Google... ...le estamos dando todo el poder y la información a, a una empresa privada... ...y desde las tecnologías abiertas, bueno, pues se pueden... ...actuar de diferente manera. Software cívico es software libre, el servicio de, de activismos... ...es una especie, bueno, pues están también con la comunidad de Wi-Fi Net... ...lo conocéis, Wi-Fi Net que es la red alternativa de wifi que nació en Cataluña ellos dicen creo que es la red de wifi alternativa a las operadoras tradicionales más importante del mundo ¿no? de que es de nodos peer to peer entre la gente que se comparte generar redes propias de wifi pues estamos con esta gente pusimos también en marcha por ejemplo economías feministas que es un grupo hay mujeres, pero también de hombres, que están reflexionando sobre la economía de los cuidados, economías reproductivas, eh, y el último que pusimos en marcha es el de Ecología Urbana, que además eh, llegaron los últimos, pero han tenido más, más eh, recorrido mediático que otros, porque pusieron en marcha un proyecto muy bonito, que además se le ofrecía a Marcos ponerlo en marcha a Medias, que yo creo que, que es Los Vigilantes del Cierzo, con Ibercis que es una fundación que se dedica a tema de ciencia ciudadana, con Fermín, que es un amigo común nuestro, porque lo tenemos ahí en Zaragoza, y que cogimos mil plantas de fresas que la hoja tiene pelillos y son un indicador biosensible muy interesante. Con mil voluntarios las distribuimos por, bueno, cada uno se la lleva a su casa, la cuidó durante cuatro meses y nos devolvieron las hojas y estamos creando un mapa de la contaminación del aire, el mapa más denso que se haya creado nunca de la contaminación del aire por zonas en, en Zaragoza. ¿no? Y digo que ha, sal, ha tenido mucho recorrido porque los de Playground, estos que hacen vídeos chorras de Facebook, pues lo sacaron y también hace poco la ha publicado el, la National Geographic. Bueno, siguiendo con mis eh, metáforas, Antonio Colina nos dice La poesía es para mí una manera de ser y de estar en el mundo La, la poesía es un sentir y un pensar y un pensar esenciales en los límites, a contracorriente ¿no? Y precisamente yo creo que lo, los grupos residentes va un poco por ahí ¿no? Eh, cuando nosotros eh, con ingenuidad algún político nos dice ¿Pero por qué diablos estáis haciendo vosotros grupos residentes que, os, eh, que se supone que os dedicáis a, a generar eh, em, e innovación? y emprendimiento, nosotros les decimos que es que hay muchos liderazgos sumergidos que, o que no emergen en el ámbito del emprendimiento porque, porque es un mundo que genera a veces demasiadas distancias y sin embargo hay liderazgos que emergen en el mundo del activismo muy interesantes, que son tan movilizadores y tan eh, transformadores para la ciudad como el mundo del emprendimiento. ¿no? Eh, el tercer y último proyecto... ...de esta segunda etapa de Zaragoza Activa... ...es la red ZAC. La red ZAC... ...os la voy a tener que contar en, en situ... ...la historia es... ...bastante cachonda porque... La, ...es la típica... ...nos sentimos com, como... estamos rodeados de startups... ...pues a veces nosotros nos creemos que somos una startup... ¿no? ...y en los cafés así de compañeros... ...pues en una servilleta... ...y tal, pues lo típico empezamos a darle vueltas a dibujar... ...y nos salió que teníamos que hacer una red social... Recuerdo perfectamente el dato. Este vasito puedo beber, no, ¿no? Ah, sí, a lo loco. Eh, cuando llegábamos a mil eventos, en 2013, en Zaragoza Activa, que nos dimos cuenta que esos eventos habían producido mucho valor, muchas conexiones, muchas... Eh, ...empresas, networking... ...incluso seguramente algún noviazgo... ...pero... No teníamos forma de saber dónde estaban, dónde se habían ido esos eventos, ¿no? dónde estaba todo ese valor producido, cómo, cómo eh, eh, cristalizarlo, ¿no? cómo tangenciarlo, ¿no? cómo tangibilizarlo en este caso. Y entonces decidimos que no podíamos seguir regalándole los datos a Facebook ni meterlos en una base de datos 1.0, plana, que lo más que se te queda es un registro del email, del nombre del DNI y la fecha de nacimiento. Y decidimos crear nuestra propia red social, que la llamamos ZAC. Eh, la idea, mira, es que cuando tú te quieres eh, apuntar a una de las actividades de Zaragoza Activa, bueno, pues vienes a nuestra página web, te logueas, te puedes eh, crear el perfil o no, y así puedes ver todas las cosas que hacemos, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte de eventos, eh, si se activa, va un poquito lento... Típico, estamos aquí hablando de innovación y la banda ancha, bueno, el wifi Bueno, mientras se activa o no, estáis viendo la vista perfil. Vaya, ahora justo se acaba. Bueno, aquí está todo lo que está sucediendo en los próximos días, por, en este caso, por, en Zaragoza Activa. no Yo me puedo apuntar a todas estas cosas. Tengo hasta, pues ahora mismo, 80 actividades abiertas. Las vamos publicando de, por bimestres. Las puedo las puedo ver por categorías, en este caso también por lugares, me destaca eventos, etc. ¿no? Y bueno, yo aquí puedo ver lo que me interesa y si me, y si me quiero apuntar algo, pues pues me apunto. ¿no? La, la diferencia es que yo me apunto y ya puedo ver quién se ha apuntado eh, o puedo ver incluso antes quién se ha apuntado y así ver si me interesa apuntarme, puedo ver quién es el organizador, puedo ver si ha colgado un PowerPoint, puedo ver si se ha generado un foro de debate. Lo puedo ver para la próxima semana o el que hice ayer o el que hice hace cuatro años porque a diferencia de Facebook estos son datos públicos y se indexan en Google y genera por lo tanto una, trace una trazabilidad de todo el conocimiento de y de toda esa iteración de networking y de trabajo. Yo, por ejemplo, que tengo aquí a los 67 eventos que he asistido en estos cuatro años, lo cual es mentira, yo he asistido a muchos más, pero no me suelo apuntar, es un poco raro ¿no? que se apunte el director, a veces para dejar las plazas libres no, no me apunto. ¿no? ...y como veis, pues en el perfil... ...pues yo digo que soy el director de Zero Activa... ...que me defino como un Hacker Insight... ...luego si queréis hablamos de esto de los Hacker insights, eh, los, ...los aspectos en los que yo... ...en los que yo me, eh, me interesan... ...mis redes sociales, etcétera... ...y bueno, dentro de la red... ...que ha sido un poco que siempre está en fase beta... ...fuimos probando cosas... ...algunas cosas que nos han funcionado muy bien... ...y otras cosas que nos han funcionado muy mal... ...la, la primera buena que es la más evidente, es que claro, como tú para apuntarte a los eventos te tienes que dar de alta en la red ZAC, pues así conseguimos dimensionar lo que es la comunidad de Zaragoza Activa. Y ahora mismo tenemos nueve 1900 y pico, o 9.890, o no sé cuántas, vamos, no, casi 10.000 personas en la red ZAC en estos cuatro años de red social. ¿no? Así que cuando llegan los políticos nuevos al gobierno y nos preguntan, ¿y esto Zaraoza Activa qué es?, decimos, mira, Zaraoza Activa soy yo y mis 10.000 amigos, ¿no? pero que no son 10.000 amigos del Facebook, sino que están en nuestra red social y por lo tanto ya la cosa tiene otra dimensión. Hicimos, no obstante, un esfuerzo, porque cuando lo pusimos en marcha nos interesa, a mí me gusta mucho el marketing y la publicidad, un sistema de gamificación que le dimos un montón de vueltas a la cabeza y no nos sirvió absolutamente para nada. <risa> Porque estaba como muy de moda la gamificación, pero no sirvió. Básicamente era una, una galería de 200 y pico medallas que tú podías ir consiguiendo conforme participas en las actividades o conseguías algún reto o pertenecías a algún grupo. ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo esta que dice que soy miembro de la colaboradora. Bueno, pues esa bien, ¿no? Nos hicimos como éramos nosotros, nos hicimos una de fundadores de ZAC ¿no? y luego, pues en función de cómo ibas participando en los eventos, pues era ibas pasando de primerizo, de no sé qué, tal, pues un sistema un poco en plan de juego de rol. Bueno, esto fue un absoluto fracaso porque la gente se la soplaba con razón tener más medallitas o menos porque no servían para nada. Pero... Ahí se queda, porque a los que les dimos las medallitas no se las vamos a quitar, ¿verdad? Pero hicimos, sin embargo, tres cosas que sí que nos han funcionado muy bien. La primera es los ZAC Coins. Los ZAC Coins son estas monedas, esta, esta, eh, que yo tengo tres, me gasta gastado dos, y que sirven para apuntarse a una actividad. ¿no? Esto es porque, como nuestro, la mayor parte de nuestras actividades son gratis, la gente se apunta y luego no viene. Y esto nos genera un montón de sillas vacías. Y cuando es un salón de actos de 200 personas y vienen 30 y se quedan 100, no pasa nada. Pero cuando es un taller de 20 plazas, 25, la gente se hubiera querido apuntar y no ha podido porque no había plazas. De hecho, aquí pones asistentes 21 siguiendo 5, plazas 8. ¿no? Pues imagínate, yo me voy a inscribir aquí. Luego recordarme que me quiten, que si no me quitarán un ZACCoin. Me dice, te vas a gastar un ZACCoin, por cierto, luego lo puedo tuitear, o poner en Google Calendar y todas estas cosas. Y yo, si vuelvo a mi perfil, pues veréis que me gasta un ZACCoin de los que tenía, ¿no? una moneda de Zac. ¿Cómo recupero el ZACCoin? Esto es una chorrada, pero es que me encanta explicarlo. Yendo realmente a la actividad. ¿no? Nosotros tenemos un chequeo de quién va y quién no va, y al que va... Eh, lo, lo recupera con esta chuminada que está basada en, en la filosofía de los Nats que es la economía del comportamiento la arquitectura de decisiones que es un rollo anglosajón que se ha puesto de moda en los últimos años hemos y que es parecido al carnet por puntos del coche para entendernos eh, ...hemos conseguido pasar de un 45, casi 50% de absentismo en algunas actividades a un 15%. Y eso, claro, multiplicado por cientos de actividades que hacemos todos los años... ...pues al final es mucho dinero y sobre todo mucho valor social. ¿no? Ahora la gente nos llama todo loca diciendo, por favor, no me quites el zacón que tengo médico... ...que te enseño el justificante, tal, ¿no? Cuando en general la gente se plaga. Pusimos en marcha otra cosa que también nos ha funcionado, que es bastante sencilla y que bueno pues que tiene que ver con ser al final un, un proyecto de la administración, ¿no? Que es el tema de la evaluación. Nos copiamos, nosotros nos copiamos mucho de lo que funciona en el mundo. Entonces nos dimos cuenta pues todo este tema de valoraciones sociales del TripAdvisor, por ejemplo, de los hoteles, los restaurantes y tal. Entonces ahora cuando tú vas a una actividad de Zaranza activa a las 24 horas te llega un cuestionario en el email y te dice qué valores y tal. Hasta aquí poca innovación, ¿no? Que valores el formador, el sitio, tal, no sé cuántas. Y eh, la cosa es que nosotros publicamos los datos en tiempo real y creemos que somos la primera administración pública que se hackea a sí misma, ...y expone este, este striptease con un semáforo de caritas verdes, sonrientes... ...o enfadadas, o regulares, naranjas, etcétera, cómo han ido sus actividades. Esto está muy bien, pero sobre todo a mí me genera un cuadro de mando integral... ...de todos los cientos de actividades que hacemos al año, que es un cuadro que se me ordena por caritas... ¿no? ...y entonces pues a, la, a los formadores y a los mentores, a los eh, profesores que tienen carita roja... ...no los volvemos a llamar. Está muy bien porque como no podemos estar en todas las cosas que organizamos... Es un sistema pues de, que en el que la propia gente decide un poco lo que, lo que se programa y lo que, no ¿no? No, tiene que ver con, no. no tiene que ver con cuánta gente va, sino porque es un tema cualitativo. ¿no? Y, y, nos, y nos gusta bastante, sobre, sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque hemos comprobado que los, los profesores, mentores, organizadores, ponentes, etcétera, se esfuerzan mucho más ahora que saben que van a un ranking público, todo el mundo le hace ilusión y luego lo tuitean, Qué okay, bien, estoy entre el ranking de las actividades más valoradas del trimestre, tal, no sé cuántas, da como un refuerzo positivo y la gente como que se implica mucho. Se implica mucho al dar la charla, se implica mucho luego en la interacción posterior, pues de colgar el PowerPoint o el slideshare en, en el foro, de contestar las preguntas, etcétera. ¿no? Bueno, y la última cosa que nos, que nos ha funcionado muy bien, que es el, la, la tercera versión de la redza que, es, eh, que es, bastante, es, es bastante avanzada, es que repensamos el tema de los batches, de las medallitas, y lo convertimos en algo útil. ¿no? Como tú al final, en Zalavoz Activa lo que vas generando es una especie de máster, ...que tú vas haciendo, solo que de píldoras sueltas o de ciclos de 10 o 12 clases... ...pero que no constituyen un, un, un diploma formal educativo, porque nosotros no somos la universidad... ...somos el ayuntamiento, somos un ecosistema informal de educación... ...nosotros pensamos que todo eso te va generando un, un bagaje, un portfolio de competencias transversales. Trabajando con la Universidad de Zaragoza diseñamos... Un, un portfolio de nueve competencias transversales que creemos que van a ser universales en la economía digital. ¿no? En este mundo de la cuarta revolución industrial al que vamos, nueve competencias que todo empleador querría tener cuando te contrata, que son comunicación, emprendimiento, gestión, innovación, inteligencia emocional, TIC y redes sociales, trabajo en equipo y transformación social y colaborativa. Bueno, pues ahora, con todo tu currículum, todo tu bagenzac, tú puedes ver... Bueno, eh, para empezar, lo primero que puedes hacer es navegar por las actividades haciendo roadmaps de qué competencias te interesa trabajar, ¿no? Entonces aquí te aparecen la, las actividades en función de la competencia. Pero es que puedes ver también, insisto, todas las que hiciste dentro de esa competencia concreta, ¿no? Lo cual ya. ...conecta con esas necesidades prosaicas que antes los compañeros decían en la parte de coloquio... de ...pero y esto para qué me ayuda a mí, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto ayuda a que desde hace cuatro meses nuestras casi 10.000 personas que tenemos en ZAC... ...se pueden descargar en tiempo real un portfolio de competencias transversales que llamamos currículum ZAC... ...que dice todas las horas que han hecho en todas esas micropíldoras... ¿no? Y que no sustituya el currículum tradicional, sino que lo complementa. Nosotros ya hemos empezado a ver a gente que se presenta a procesos selectivos de la universidad, de cosas que estamos haciendo, y presenta su currículum de Zaragoza Activa. Por detrás, además, te aparecen todas las fechas y todas las actividades eh, que dan fe de esas... ...de esas competencias... ...y está un poco encardinado con esta tendencia... ...de los últimos años de no me cuentes... ...lo que has estudiado... ...lo siento, universidades del mundo... ...pero vuestro modelo es del siglo pasado... ...el mundo va hacia... ...cuéntame qué sabes hacer, ¿no? ...y en este sentido, cada vez va a tener más valor... ...cómo se ha movido una persona... ...fuera de la universidad, que... ...cuál es su interacción, que ha montado... ...que ha sido capaz de organizar, de liderar... ...por ejemplo, dentro de un ecosistema como Zaragoza Activa... ...o Medialab o lo que sea, que... Que, que el mero título de si eres arquitecto o eres no sé cuántos. Bueno, hasta aquí la segunda, espera, ah, sí, la segunda fase de Zaragoza Activa. Y os cuento la última en la que estamos ahora, que es 2016-2019, esto va como los planes quinquenales, en este caso cuatrienales del gobierno chino, ¿no? pero estamos ahora implicados en otros tres nuevos proyectos. ...que nos hacen muchísima ilusión y que además dos de ellos están ya en marcha... ...y estamos por el, con el tercero, es el único que todavía nos falta. El primero que os quiero contar es la remolacha Hacklab, a la azucarera... Bueno, yo después de conocer muchos proyectos, entre ellos el de Marcos, que para nosotros Media Lab ha sido una referencia, pero también otros proyectos en Europa y en Latinoamérica, nos dimos cuenta que teníamos la necesidad de crear un espacio de prototipado, ¿no? un espacio de experimentación, de hacer, de fabricación. Y quisimos crear pues, nuestro propio Fab Lab, en este caso le llamamos la remolacha Hack Lab, en, este, en remolacha en honor. ...a la remolacha que se procesaba en la azucarera... ...y nos interesa este concepto de hack lab porque... ...bueno, pues nos interesa el discurso de la ética hacker... Eh, ...conectándolo con la economía de la abundancia... ...con la ética de la abundancia, la ética hacker, etcétera... Eh, ...es como un fab lab con dos peculiaridades... ...que lo diferencian un poco... ...y es que hemos eh, creado cuatro estaciones de trabajo... ...que son eh, huerta, artesanía... ...maker o microfabricación y robótica. Eh, lo primero que hemos querido meter... ...es estas tecnologías de baja intensidad... ...como la artesanía y la huerta... ...de tocar con las manos que a todo el mundo, que son muy universales y que no generan una brecha cognitiva, para que el camino y el tránsito a empezar a tocar impresoras 3D, cortadoras, láser, CNC y todas estas cosas, pues sea, eh, pues, pues no genere tanto rechazo. ¿no? Porque si algo están fallando un poco los Fab Labs, es su capacidad de permeabilidad, ¿no? y que siguen siendo demasiado elitistas, en este caso desde un punto de vista cognitivo. A nosotros nos interesaba romper esa dinámica. Y lo segundo es también eh, generar un espacio muy paritario y muy feminizado. ¿no? Nos interesa acercar mucho a las chicas, a las mujeres, a, a, este, a estos espacios, que es otra de las asignaturas pendientes que, tradicionales de los Fab Labs en general y nosotros estamos trabajando. Ahora hemos lanzado... ...hace un mes la programación de esto y bueno, tenemos eh, nos hemos asociado con Etopía... ...que es otro de los centros, los grandes centros de Zaragoza... ...y estamos haciendo programas a medias, en este y en otros... ...pero en este concretamente porque ellos están han trabajado muy bien en esta área... ...de educación digital para niños, de enseñar código... ...introducción a la microfabricación... ...hemos puesto en marcha, por ejemplo, un proyecto que se llama... ...Los Hacedores del Raval, que tiene que ver con implicar a la gente del barrio... ...a las asociaciones de vecinos, comerciantes, abuelos, niños en el Hack club, ...que nos interesa también mucho bueno escuela de makers eh, la academia de inventores hay otro que se llama remolacha pro más para artistas y artesanos etcétera ¿no? y, y bueno y la anécdota de la remolacha hacklab es que hemos, para queríamos el proyecto cero de la, del hacklab fue este logotipo vivo no es el primer logotipo vivo del mundo eh, porque es, esto es una remolacha viva que tenemos ahí plantada y cuidada pero que está monitorizada con Arduino, que ya sabéis que es hardware libre, que por cierto el cofundador de Arduino es amigo es el amigo David Cuartier de Zaragoza, con lo cual estamos muy unidos a, a la tecnología de, la, de Arduino. Está monitorizado y en función de la monitorización pues el logotipo va cambiando. Y es un poco Tamagotchi también porque es el primer logotipo que se cuida por la comunidad, ¿no? Que, ...forma parte de esta retórica... ...de esta poética... De, de, ...de Zaragoza Activa... ...de que las cosas pasan con la comunidad... ...y la gente cuando pasa por ahí... ...los niños del Jacla, ...pero también los emprendedores... ...el vivero está al lado... ...el vivero que habéis visto está justo al lado de esto... ...pues le pueden dar alimento, música... Eh, ...luz eh, y agua... ¿no? ...y en función de eso... ...pues el, el, el logotipo cambia... ...la gracia además... ...por eso ha sonado antes creo yo... ...porque alguien le ha debido dar agua o luz... Si alguien, esto está en tiempo real y si alguien le, le bueno, cambia también en función de las condiciones, de la temperatura, de la humedad, etcétera, pero si alguien ahora le diera agua, luz o música, pues esto cambiaría radicalmente No y por eso decimos que es el primer logotipo vivo del mundo. De lo cual pues estamos. Bueno, nos gusta como llevar cuenta también un poco el relato de la propia remolacha jacla porque pues, tiene que ver con la huerta, con la artesanía, con, con la robótica, con la fabricación. Eh, volviendo a la. ...a la presentación, mirad, fijaros... ...el Laboratorio Ciudadano, ¿no? en, si lo relacionamos... ...con la frase de María Victoria Atencia... de poesía es el conocimiento de la belleza... ...y el extremo de lo natural, de lo maravilloso del mundo... ...la poesía es la primaria de la literatura... no. ...también un laboratorio tiene que ser también... ...un poco una propuesta estética... no. ...yo por eso lo relaciono también con la poesía... no. ...un laboratorio ciudadano para buscar la belleza... ...del hazlo tú mismo al hazlo bonito con los otros... ¿no? ...hay hay una parte de... ...de, de bonito, ¿no? No, no se trata solo de jugar al fútbol sino de, de jugar como Brasil o como la selección española de los buenos tiempos, ¿no? Un poco de titicaca, ¿no? O sea, hemos venido aquí a divertirnos, que de, diría Johan Curifa a sus jugadores, ¿no? Pues en el laboratorio tienen que hacerse también cosas bellas, en esto Media Lab nos lleva mucha ventaja, pero ellos no tienen logotipo vivo. <risa> <risa> eh, el segundo proyecto de esta segunda etapa para darle un poco de jabón aquí a los amigos de Media Lab Prado, es un proyecto eh, basado en una metodología que han implementado eh, Marcos en, desde hace años en, en Media Lab, bueno, desde hace cinco años en realidad, tampoco tanto, ¿no? Eh, que es, los mediadores, aunque tienen una tradición anterior, ¿no? Pero, eh, y que nosotros hemos adaptado a hacer la voz activa con este proyecto que se llama MIE, que es Mediación, Innovación, Emprendimiento, adaptándolo un poco a nuestra idiosincrasia. Ellos tienen, bueno, podría contar el mejor, pero... Una figura que a mí me pareció clave, que, es, eh, que juega muy bien en ese espacio de, de, de confluencia e interacción que os he puesto al principio, del cuarto espacio, que es que contratan todos los años a siete ocho personas, en nuestro caso siete, para desarrollar un proyecto de innovación, un proyecto de investigación ...en este caso, ¿no? ellos más de investigación, nosotros más de innovación... ...porque tienen una parte más de, de aplicación. Pero no nos limitamos a ser como la universidad... ...de que contrata a una persona para que desarrolle su proyecto... ...publique y todo esto, en plan ratón de biblioteca... ...sino que la mitad del tiempo, el 50% de la jornada... ...tienen que dedicarse a ser mediadores. Por eso en MediaLab le llaman proyecto de mediación-investigación... ...o mediadores-investigadores. Y en nuestro caso... Estos mediadores organizan actividades, pues generan eventos, crean su propia comunidad de innovación abierta. O sea, su proyecto ya no es su proyecto, sino su proyecto implican a una comunidad de 10, 15, 20 personas, investigadores de la universidad, empresas del semillero de ideas, empresas del vivero de empresas, proyectos de Made in Zaragoza, eh, coworkers de la colaboradora, ¿no? Para que ese proyecto sea sea más grande. Nosotros además les hacemos publicar periódicamente en el blog cuál es la iteración, el relato de su propio proyecto, y les hacemos pasar por una serie de presentaciones iniciales y parciales para acabar generando una presentación final. En este caso, completamente igual que Mediala Prado. Eh, eh, para publicar en Creative Commons, ¿no? No nos interesan además investigaciones doctorales, no nos interesan grandes publicaciones para revistas para que ganen puntos de no sé qué, sino que nos interesan eh, eh, publicaciones muy divulgativas, investigaciones muy blandas, con una aplicación, eh, una mirada muy social, muy en la onda de innovación ciudadana, ¿no? Y, bueno, pues este año, os he puesto aquí cuatro ejemplos, eh, tenemos, por ejemplo, una chica que está implementando una red de cuidados, ¿no? Con todo el tema de economía de los cuidados, las, las economías informales de las redes de cuidados, que tan importantes van a ser, eh, están siendo ya, están sumergidas, invisibilizadas. Pues ella quiere trabajar este tema. Otro chaval, bueno, chaval, ya es mayorcete, que está con el tema del de software libre aplicado a energías renovables, que se llama la energía del bien común tenemos otro chaval eh, investigando materiales eh, de 3D diferentes materiales pues bueno pues aplicada tema de impresión de impresoras está ahí un poco dándole la vuelta y otro que se llama el ganchillo social que es como bueno pues generar metodologías de innovación social en los barrios y que en concreto está trabajando eh, precisamente para implicar a la arrabal que es el barrio de la azucarera un poco en zaragoza activa y que eh, ...que por cierto también la hemos conectado con el la Prado... ...con un proyecto que tienen muy bonitos es que os contará ahora Marcos de Experimenta. Y conectándolo ya hacia el final, bueno con estas últimas ideas... de ¿no? este ...Joaquín Pérez dice la poesía si sí sirve para algo que se pueda mostrar de forma palpable... Es para intensificar una mirada trascendente sobre lo cotidiano, encontrar el misterio y el fulgor que anida en lo, en lo visible, un realismo trascendido como lector. El misterio a veces lo tenemos delante de los ojos y la poesía eh, nos permite desvelarlo. ¿no? Y yo lo relaciono con esta idea de un laboratorio ciudadano para trascender lo cotidiano, ocupar los umbrales para experimentar. Y os cuento el último proyecto en el que estamos, que es esta, este chalet que os ponía antes, que es la antigua casa del director de la, de la azucarera y que de momento, a falta de un nombre mejor, le llamamos Centro de Nuevas Economías. Aquí, bueno, esto forma parte del proceso participativo que estamos diseñando ahora de, de ver qué, qué hacemos y vamos a implicar a, a la gente del barrio, etcétera, en el, en el proyecto, pero básicamente… Tenemos como seis proyectos que van a formar parte de este ecosistema que está muy conectado con la azucarera porque está a ciento y pico metros de la azucarera. ¿no? El primero es que eh, queremos poner en marcha una cosa completamente revolucionaria para el punto de vista, desde el punto de vista de la innovación social, que es una cafetería. ¿No? queremos crear una cafetería, no tenemos cafetería y queremos crear una cafetería que nos, eh, nos parece que es el, la máxima expresión del punto de encuentro. Pasa que queremos que sea le llamamos slow eh, café porque queremos que tenga esta filosofía del slow food. ...de lo cercano, la economía real, la economía de la proximidad... ...también conecta con la Agenda 21, el proyecto Huertas Life, etcétera. En segundo lugar, queremos poner en marcha una tienda mutante... ...que sería una pop-up store, ¿no? una tienda efímera... conectada con esas comunidades de Made in Zaragoza, una tienda Made in Zaragoza. En tercer lugar, queremos poner en marcha un proyecto que hemos visto... ...en otros sitios en Europa que se llama Library of the Things... ...una biblioteca de las cosas... Eh, como los vectores del proyecto son la economía colaborativa y la economía circular, pues nos interesa que sea un centro de préstamo más simbólico que otra cosa, donde poder coger prestado, pues, por ejemplo, un taladro, ¿no?, eh... Taladro que, como sabéis, es una herramienta que está demostrado que tú utilizas a lo largo de tu vida 17 minutos y, sin embargo, tú te la compras, te gastas 100 euros en el supermercado no y, y la podrías estar compartiendo con tus otros 300 vecinos porque la no se va a fastidiar, ¿no? porque, quiero decir, no, no pasaría nada. Y entonces, bueno, sabemos que generaremos mucha mucha confrontación entre el gremio de ferreteros de Zaragoza y entre el héroe Merlín y, y las grandes superficies, pero nos parece que va en la diana de generar una economía real, de ir contra este discurso del capitalismo, de generar eh, escasez artificial y eh, provocar y producir una economía de la abundancia, ¿no? porque la economía de la abundancia parte de quitar de los 99 euros que te ahorras, te ahorras del, del taladro, dedicártelo a ir al teatro que eso no lo puedes compartir con nadie, o vas tú o va a otro, nadie, te puedes sentar en la misma butaca, o comerte un tomate rosa de verdad, no de la Vera, de, de Granada, de la Huerta de Zaragoza, que eso, eso no se puede compartir, no si te lo comes tú, pues te lo has comido tú, no, eso es economía real. Además de eso queremos poner en marcha en las afueras un parque laboratorio, este estamos aquí prototipando a ver en esta zona cómo hacemos un parque eh, para la vida, ...hay muchos parques para niños y para abuelos... ...pero no hay parques para adultos... Estamos preguntándonos cómo es un parque, cómo es un espacio público en esta, en esta sociedad, en este contexto de sociedad digital, cómo competimos contra las pantallas de los móviles, ¿no? para que la gente no esté mirando las pantallas de los móviles. Y, y ahora vamos a empezar este proceso con una gente de un proyecto muy interesante que se llama Esto no es un solar, Patricia y Monte y Nacho Grava, los que son amigos arquitectos, estamos en este proyecto. Y para terminar tendremos también un aula y otro programa que le llamamos la Sharing City Commission, algo así como las film Comisión, que son si las Field Commission, ya sabéis que son eh, oficinas estratégicas para traer cine a la ciudad. Bueno, pues nosotros queremos una oficina estratégica para traer proyectos de economía colaborativa y circular que utilicen Zaragoza como zona de pruebas, ¿no? Porque Zaragoza, no sé si lo sabéis, es famosa por tener como la dimensión adecuada, que no es ni la Megápolis ni ciudad pequeña. De, las, los productos se prueban siempre en Zaragoza, ¿no? Pues nosotros queremos que vengan los próximos bla, bla car del mundo que vengan a, a Zaragoza. Y para terminar, del todo, eh, una última pincelada teórica del modelo en el que estamos. Nosotros, al cabo de muchos años, nos dimos cuenta que en esta superpirámide de transiciones blandas que nosotros creamos, bueno, pues estábamos generando dos almas. ¿no? Estamos, tenemos un alma que se represente por este eje de la Y y otra alma que se represente por este eje de la X. En el eje de la X, nosotros, Zaragoza Activa, estamos trabajando como una oficina municipal de desarrollo económico-social. ¿no? Somos un servicio de ciudad que genera impacto urbano, espacios abiertos, actividades accesibles, una lógica multitudinaria. Tenemos un enfoque hacia el hardware y al software. ¿no? Hardware en el sentido de edificios y software. Luego os hablo muy brevemente de esto. Y esto significa que aquí generamos actividades muy multitudinarias. Tenemos 10.000 personas en la red ZAC mil socios en la CUBIT, vienen un montón de personas a las actividades la y Zaragoza son 130 la remolacha en fin pues ya van siendo menos se miro ideas eh, 20 al año la colaboradora son 28 fijos pero 200 de comunidad cinzaclas armas son estos siete grupos residentes que os contaba el MIE son los siete contratos el vivero son son 17 empresas y la Shining City Commission, que todavía no está, pues eran tres o cuatro proyectos al año. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos trabajando con un montón de personas, 10.000, 15.000, cuando hablamos de esa cafetería queremos que pasen 25.000 personas ¿no? a, a, al año, pero el índice de compromiso es muy pequeñito. Aquí el índice de engagement, que dirían los expertos en marketing, el compromiso, la ligazón, la relación que establecen los usuarios con Zaragoza Activa es muy pequeñita. Es venir una actividad al mes, apuntarte a la red ZAC o, o, vernos, eh, o venirte cuando esté a tomarte un café ¿no? o, o a comprar algo a la tienda de, de, que, que abramos. ¿no? Sin embargo, aquí en este eje de la I sucede lo contrario. Trabajamos con muy poquitas personas, pero el índice de compromiso, de relación, lo cualitativo, los procesos vitales, las relaciones son muy fuertes. Y nos gusta las la, la, la tensión que se produce entre estos dos modelos. Que Zaragoza Activa pues sigue funcionando para algunos como una Oficina Municipal de Desarrollo Económico Social, pero en el que estamos empezando a funcionar también como un laboratorio y aceleradora de emprendimiento e innovación social. Esto además ...si no me lo tuiteáis en plan de secreto... ...a mí esto es lo que me permite... ...sacar presupuesto público del ayuntamiento... ...en general consenso... ...porque esto es lo que los políticos entienden... ...y lo que la ciudad en general entiende... ...los medios de comunicación comparten... ...esto es lo que nos gusta... ...y donde sabemos, esto es el rock... ¿no? ...aquí estamos haciendo las cosas chulas... ...las cosas potentes que vuelan más bajo radar... ...que son más invisibles... ...pero que es donde está la pomada... ¿no? Eh, ...claro, por eso... Eh, cuando estos años atrás eh, que muchos compañeros en ciudades del mundo quieren abrir un laboratorio pues les gusta hacer voz no, no a lo mejor no, no tanto por, sino por la capacidad que tienes de engañar a, a, a la ciudad a los políticos no de que de, de que con, con este con este con este gancho ¿no? bueno eh, Última reflexión creo que poética del día es, eh, dice Elena Medel que lleva intentándose explicarse qué es la poesía para toda su vida para ella es una poesía que cura la enfermedad o atenúa el dolor, también es un diccionario que a mí personalmente me explica el mundo, y yo digo que un laboratorio ciudadano también funciona como un diccionario del mañana ¿no? una especie de diccionario de guía para decodificar lo siguiente, y por eso os decía antes que nosotros creamos nuestra propia zaquipedia y dentro de la zaquipedia que nos hemos inventado muchas palabras, aquí estaba conmigo, que ahora por cierto, justo me va a dejar José Ramón, mi, mi compañero José Ramón, que fue el director del cinzac que era un concepto que a mí me ha gustado mucho para explicar, y, te, y es la última idea fuerza que lanzo de Zaragoza Activa, dónde está lo potente de un proyecto como Zaragoza Activa, dónde está lo especial. ¿no? Si durante los años 90 la política cultural y sociocultural en España se basó en el hardware, la mirada del hardware, el edificio, la infraestructura hagamos mega edificios o en fin, equipamientos cultural. lo hago el arquitecto sin preguntar al gestor ni siquiera a los ciudadanos que necesitan no pongo de repente unas butacas fijas que harán que nunca se pueda producir aquí ninguna otra cosa que no sea una conferencia, que no nos podamos ver las caras y hacer un taller, etcétera porque esto lo pensó un arquitecto, no lo pensó un gestor, si nos hubieran preguntado a nosotros, ¿verdad? Pon sillas, pero que se puedan mover, ¿no? Que no pasa nada, pues están un poco más incómodos que, que, el, que el espacio será más versátil. Ya en los últimos 10 años, eh, sobre todo desde la burbuja inmobiliaria, que fue la apoteosis zombie del hardware, nos pusimos a empezar en software... ...que lo importante de los proyectos es lo que, se, lo que sucede dentro... ...el contenido, que me da igual el edificio y los ladrillos... ...lo que me importa es lo que sucede dentro... ...cuántos edificios en España eh, que han costado millones y millones de euros... ...pero luego no suceden cosas porque se quedaron sin dinero... ...para actividades y para personal, lo cual es lamentable... ...y entonces, bueno, pues qué importante ahí los proyectos... ...la programación, la comunicación... ...que al final es el software de proyecto. Bueno, pues nosotros fuimos un paso más allá... ...y pensamos que la pomada... El, la clave la, la clave de bóveda, el nudo gordiano de los proyectos, ya ni siquiera estaba en el software, sino que estaba en el transware. Nos inventamos esta palabra macarra del transware y lo definimos un poco como ese punto de, de, de confluencia, de interconexión, de valores, de afectos, de procomunes, de procesos, de éticas y de principios... Eh, que subyacen un proyecto y que son intangibles, que son invisibles y que son lo que a, a veces es difícil eh, replicar, ¿no? Tú puedes coger un proyecto exactamente igual, copiarte los fundamentos, las bases, el nombre y todo, el logotipo, y luego de repente no funciona porque te faltaba, no había transware, ¿no? Para el transfer, eh, probablemente, pues es muy interesante también contar con hacker inside, ¿no? Hacker actuando desde dentro. El hackeo desde fuera está muy bien, la retórica del hacker abriendo datos de, de la fortaleza inexpugnable, pero lo que nos demuestra la experiencia es que los ...proyectos, eh, la política se hace con boletín oficial del Estado y con presupuesto público... ...y para eso tener gente dentro de las instituciones es fundamental. Es no tener gente, por ejemplo, como Marcos o como Esteban, en este caso... ...que está en un proceso clásico de hackeo desde dentro de, de la Universidad de Granada. Y última diapositiva. Se nos quedaron cortos los ejes de la Y y de la X y ahora nos dimos cuenta que estábamos ya trabajando en este eje de la z en este eje de profundidad transversal como pues con esas nueve competencias transversales que están presentes en todas nuestras actividades nuestros proyectos nuestros edificios ¿no? que es este bueno el fin este currículum que se ha puesto y este último eh, esquema de cómo de desde el nivel de las actividades, ¿no? cosas divulgativas, va subiendo hasta el final, hasta el vivero, los mediadores, etc. ¿no? Con los tres edificios, cada edificio con sus proyectos y este eje Z que nos, nos complementa. ¿no? ZAC como oficina de desarrollo local, ZAC como laboratorio, pero también trabajando bueno, pues esas competencias transversales. Y hasta aquí. Muchísimas gracias.